Os saludamos a todos. Vamos a hacer hoy otra charla eh, tanto en directo en Periscope, en Twitter como en YouTube y luego también la podéis oír en el podcast de PrisLine. A los que no os estáis siguiendo, suscribiros al canal de YouTube que veréis todas las entrevistas que hemos hecho. Eh, Sagina, Sara, hola, hola, que nada. Sara, voy a, a darle difusión en las redes sociales y mientras tú explícales de qué, de qué les vas a hablar hoy. Muy pues vamos a hablar de cómo utilizar tanto el lenguaje verbal como el no verbal a la hora de hacer una entrevista es decir, cómo, cómo hacer para que comenzamos de esta manera un poquito mejor a no que no nos enrollemos de vamos, que siempre contestemos a lo que nos están preguntando ¿Vale? La diferencia entre el lenguaje verbal y no verbal la tenéis todos por cierto podéis preguntarnos lo que queráis Sí, porque la diferencia entre eso, ¿Vale? Está un poco, digamos, el, lo, el lenguaje verbal es lo que nosotros hablamos, comentamos y decimos, pues, con la boca, ¿no? Y el lenguaje no verbal es todo lo que expresamos, pero con, con gestos, con miradas, con movimientos... Y a la hora de una entrevista de trabajo cuenta tanto lo que decimos... Como lo que expresamos con nuestra imagen o nuestra forma de hablar... Cómo vamos vestidos, cómo nos sentamos... Claro, todo lo que tiene, todo lo demás, todo lo que, lo que no tiene que ver con lo que nosotros decimos. ¿Vale? pero que vamos a transmitir al entrevistado entrevista vale. entonces eh, a la hora de hablar es importante en el lenguaje verbal vale uno de los objetivos que voy a hablar es no perder el objetivo ¿vale? Ese es un punto buenas para... buenas amigos buenas. de la audiencia podéis preguntarnos lo que queráis estamos hablando del lenguaje verbal y no verbal en la entrevista de trabajo ¿Sí? perdona de vez en cuando voy resumiendo para que se enteren los que se están conectando ahora en en el momento eh... El primer punto que decía era el de no perder el objetivo, es decir, no irnos por el norte o sea, no, andar, no, no irnos por las ramas ni nada, sino más bien concentrarnos en lo que estamos diciendo y O sea que si contestar. nos preguntan una cosa, contestarla, Exactamente. no empezar a no contar empezar a toda a tu vida, que el entrevistador va a decir, este que me dice, te pregunta tal cosa, pues contestale. Lo que me decía antes Sara en la preparación que hemos hecho del vídeo, que la podéis ver todavía en Instagram, si buscáis Prixline, ahí veis cómo preparamos estos vídeos antes de emitirlos ya más serios aquí. Ella me decía que el objetivo era pues, responder de forma clara, concisa, pero claro, sin enrollarse mucho, pero tampoco un sí o un no. Claro. Tampoco muy escueto. Ella es la experta. Aclararle un poquillo, ¿no? Porque... Eh, sí, eso, pues que no hablar demasiado poco ni tampoco hablar demasiado. O sea, a ver, no habla ni muy poco ni mucho, es decir, estar en, en un intermedio ahí. Y pues sobre todo eso, que no, no nos vayamos del objetivo de lo que estamos hablando, sino más bien, si nos han hecho una pregunta, pues contestar esa pregunta y no salir con otra cosa. Porque eso aparte de que queda mal, al final le hacemos perder al entrevistador tiempo y, y le aburres y eso no es bueno no es para bueno que para te contrate. Hola AMS, Hola, AMS 1953. Sí, sí. Más puntos a tratar, hemos dicho la organizado yo le he preguntado hora, a sara y qué es eso de ser organizado qué tiene que ver esto aquí y ella sí. me lo ha aclarado muy bien sí. ser organizado es llevar pues como un esquema en nuestra mente y eso bien plasmarlo a la hora de mira lo que dice el el la audiencia ser concreto claro. efectivamente Sí, eso es a la hora de no perder el objetivo nos preguntan algo pues somos concretos esa es la palabra y luego ser organizados es decir si vamos a hacer una presentación una carta de presentación o luego en la entrevista al en hablar Siempre ser organizados, tener como un esquema metido en nuestra cabeza e ir por, por pasos, ¿no? Hablar como por pautas. Entonces ya de ahí desarrollar un poquito más todo, pero no, no decir cosas pues que van sin sentido, sino más bien ir. Yo lo llevaría incluso un poco, un poco preparado de casa, ¿no? Un poco un esquema mental organizado, sí. como dice Sara, de pues si me van a preguntar por mi vida laboral anterior, pues un poquito, pero ¿qué suelen preguntar? ¿Qué suelen preguntar, Sara? ¿Tú que has hecho entrevistas y tienes experiencia? Hombre, depende de dónde estemos, ¿no? Pero vamos, pueden preguntarte incluso por tu forma de ser, te pueden preguntar. Pues eso es una cosa, por ejemplo, que se puede ya claro. llevar pensada. Y una cosa que yo quería añadir a todo esto es que también al hora de hacer una entrevista ya no solamente tenemos que vigilar tanto el ¿Y qué, lenguaje... ¿Y qué contexto? Verbal y no verbal. Sino ¿Qué contesta, como... Sara? Nos dice la audiencia. Pues... ¿Y qué contexto? Claro, eso es lo que, es lo que tú tienes que saber, lo que tienes que ya... Saber de antemano y tenerlo bien metido en tu cabeza. Es decir, ¿Cuál era la pregunta? Nadie mejor que tú sabe, sí, que cómo soy. Que cómo, ¿Cómo eres? o la tú pensado, ¿cómo eres? Claro. Pero tenlo ya pensado. Tenlo ya pensado. Es lo que dices, Sara. O sea, se ha organizado. Ir como con las ideas ya premeditadas en nuestra cabeza. Otra pregunta típica. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Chicos, llevarlo todo siempre preparado. Sí, sí. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Lo hacen mucho en las entrevistas. Sí. ¿Me lo invento? No, no te qué, lo inventes. ¿La, la audiencia de, de, la, de dice que si sí se lo inventa. No no, no no no te lo inventas, no. te lo preparas claro, te lo y preparas. lo llevas en la cabeza sí, ya. Es que iría con las ideas más o menos premeditadas antes de la entrevista, o sea, es una cosa bastante importante porque si te preguntan lo que no puedes hacer es quedarte en blanco vale porque si te quedas en blanco y te titubeas y más y de cosas personales tuyas claro porque luego, luego voy a hablar del lenguaje no verbal en el lenguaje no verbal es súper importante no titubear o sea no quedarte así como eh, o sea, sino más bien decir las cosas como hay que mirar a, la, a los ojos al entrevistador la... chicos sí. nada de estar mirando ahí al suelo a los ojos al entrevistador, Eso es con al pero el no verbal. verbal, es verdad que me he adelantado, sí. acaba con el verbal Todo si quieres Tengo que ser es decir, no es lo mismo estar hablando con un entrevistador que, que es para una entrevista de, de médico que de comercial o sea, si eres un comercial pues fijo te tienes que vender mañana, ¿no? o sea, y si eres un médico a lo mejor tienes que utilizar un lenguaje más técnico, más profesional ¿no? Ya es otra cosa Efectivamente. si administrativo tienen que ver que es como muy discreta, muy, no como secretaria que es muy discreta, que eres muy. Pero yo ante todo sería uno mismo adaptado, como dice Sara, a claro, las circunstancias. Hay que saber adaptarse. Pero no olvidar ser pero... siempre vosotros mismos, que eso también hace mucho, ¿eh? sí, Ser mucho. uno mismo yo creo que vende. Sí. Adaptado, por supuesto. Hmm. Luego, eh, bueno. Aquí hemos hablado hasta este momento. Para modo recapitulativo, súper no rápido. El objetivo, no perder el objetivo. No de lo que hablamos, siempre contestar a las preguntas. Tener no preparadas las... las preguntas típicas: ¿dónde te ves en cinco años? ¿Cuál era la otra pregunta que hemos hablado? Era muy. ¿Cómo eres, no? Como ¿Cómo persona. Eres, cómo eres como persona. es ah, verdad. O sí. luego también te pueden preguntar: que, ¿por qué estás interesado en la oferta de trabajo? ¿Qué sabes de esta de empresa? ¿Qué sabes de esta empresa? También te lo suelen preguntar mucho. Vale, todo eso tenerlo ya en la cabeza. Vale, o como eso. Y tú habías hecho otra pregunta. Sí, ¿no? excelente ah. la idea de ser uno mismo. Sí, es verdad. Siendo uno sí. mismo, eso es como en los vídeos, estos Si eres tú mismo, se valora. Ya claro. está. No claro. hay que tratar de ser otra persona. Adaptado un poquito a la circunstancia, pero vamos. Claro. Oye, una pregunta que nos hacía muy rápida, aunque no quiero descentrar a Sara. Era cómo hacer la entrevista de trabajo en cuando estamos comiendo. Ah. Que algunas veces te invitan a comer para hacerte ahí la entrevista. Sí, Cuidado no ahí. Esa es que hemos estado en, en, Instagram, en Instagram, arroba Prixline. Sí. Y nos decía alguien de la audiencia que cómo actuar en la entrevista de trabajo cuando es eh, comiendo. Lo, bueno, y hemos quedado. Buena que pregunta, ¿eh? Importante. No, no, no, no, dedicarte solo a comer y olvidarte del entrevistado. No, sobre todo, eh, dedicarte más al entrevistador antes que a la Pero comida. Tampoco la Pero tampoco comida. dejar en la comida. Ay, eh. sí. Bueno, sí, no, te no te descentro más, Sara. Que, a ver, <ríe> estamos en restaurantes, entonces también. Que hay que comer, comer ¿no? pero claro, no hay que olvidarse, como dices ahora, del objetivo, que es venderte un poquito, o vender tus cualidades. Eso. Luego también, el lenguaje no verbal, de eso quería hablar un poquito, ¿vale? Es importante sonreír, pero no que parezca que somos tontos, es decir, que estamos el rato así, que parece que no podemos ni hablar, no. O sea, hay, que hablar, hay que sonreír, ser amables para transmitir eso, que somos una persona amable, confiable, que podemos eh, llegar a congeniar con él, ¿no? Pero sin llegar tampoco al exceso de agobiar a la persona. vale significa... Hola Johnny Díaz y hola Mentels. Hola, nos podéis hacer en cualquier momento preguntas. vale Si tenéis algún punto de vista vuestro, o sea, si nos queréis decir algún punto de vista vuestro. Y hola Pete Williams ¿sí? 47. Corre ¿vale? Sara que se nos sí, va a sí. gastar la batería para la también, emisión. Ay, ay, ay. ay, ay. Tenemos los ojos, que mirar a Tenemos que ir rápidos hoy, ¿eh? Pero sin llegar a parecer unos psicópatas. Es decir, sí, sí. Eh, porque a mí personalmente, ¿vale? me gusta nada la gente que me bueno me gusta la gente que me mira a los ojos pero no la que parece que me está como no pasarse hay que mirar ¿sabes? al entrevistador o sea, a la cara a los ojos pero tampoco dejarle sí, le un poquito puede llegar a incomodar y también descentrar un poquito también al entrevistador ¿vale? hipnótico hipnótico es verdad Exacto. claro claro no pasar no hay que Eso parecer es. un psicópata como Eso dice Sara es y luego eh, la forma de sentarse también es importante o sea es más importante que nos sentamos erguidos hacia adelante que hacia atrás pero tampoco sin comernos la mesa vale no o sea, invadir sí, el espacio del entrevistador pero tampoco ir... estar ahí en una esquinita algo intermedio natural posición de pies también no y manos y luego dibujar con las manos eso que quiere decir que cuando hablemos hagamos además es decir que expliquemos con las manos ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque de esa manera al entrevistado se le va a quedar muy, mucho mejor la información que si nos quedamos estáticos y damos la sensación de ser unas personas completamente paradas. De la otra manera, parecemos más proactivos. O sea, hay que mover las manos ¿no? explicándolo, ¿no? Como hacen los presentadores de televisión, si sí. os fijáis, incluso el del tiempo y tal, mueve las manos. Sí. Apoya un poco al, a lo que estamos explicando y luego también los gestos nuestras expresiones hablan mucho o sea, lo, todo lo que estamos lo, todo lo que está pasando por los o los mente, políticos efectivamente sí. fijaros en los políticos efectivamente eso lo saben hacer muy bien lo, se lo ponen hacen, a ¿no? explicar algo y no están se así. así no no no están así no, ¿No? ni están así <risa> tampoco <¿no>? como prohibidos <risa> luego los gestos también son importantes hay que hay, no que, hay que ocultar los tatuajes <risa> en el caso de que alguien los tenga Buena pregunta, como siempre, de la audiencia. Pues, no me cansa sí. de decirlo. Yo diría A ver que lo que dice que nuestra sí. experta Sara. Yo diría más bien que sí, más que nada, porque en la mayoría de los trabajos, no digo en todos, muchos trabajos dicen que es mejor taparse los tatuajes. Salvo, salvo como nos decían el otro día en la emisión que hicimos el jueves, que si el, el, la entrevista es para una tienda de tatuajes Hombre, o de piercing o tal, no pues, pues, tía, ahí sí, pues ahí sí. Por ejemplo para, yo que sé, para algo más Y algo yo decía más... también en ese vídeo, bueno, que a veces llevas el tatuaje y no lo ocultas porque dices, yo es que al trabajo lo quiero llevar visible. Claro. Y si no me cogen, pues mira, bueno, pues ahí ah, sería ya tu, ya tu, tu caso. Pero como recomendación general sí hay que ocultarlo, ¿no? Sí. Generalmente sí, luego hay casos excepcionales, pero generalmente es mejor. Vale. Y o el Persing, no quitarse el persin el a mí me ha pasado en entrevistas sí. que he hecho que me venía a lo mejor la chica con el Persing y además me lo decía eh, me dice mire perdone no me quita el persing porque es que yo el Persing lo quiero llevar sí o sí, sí. <risa> bueno mira yo valoraba su respuesta y ni tampoco era importante para este caso depende también para el tipo de trabajo que sea porque a lo mejor ¿no? sí. bueno a ver ¿te lo puedes ya, sobre todo no ser te vosotros te lo mismos pero si no te yo, no... Me lo quitaría. claro y si ante no te cuesta duda, quitártelo bien. pues Siempre bueno, habrá tiempo. Porque no te cuesta nada y en claro. muchas empresas pues no les gusta. Entonces, si el trabajo te interesa, Ante, te la, me duda, me Ante la duda quítatelo. Yo me lo quitaría. Pero... si es un claro, si es un tatuaje pues me lo tapo, ¿vale? eh, luego también el tono de la base es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos O sea, que yo quitar. no yo no paso en una entrevista con este gozarrón. <risa> Sara pasa muchas más seguro. ¿vosotros qué opináis? Bueno. A partir de ahora moderemos tono de voz voz, sí. Te dejo seguir Sara. La, la okay, voz, gracias. La voz es importante mantenerla, o sea, ver, grave, pero tampoco yo, chillando. Mira lo que dice la audiencia, ya hablo mejor, ¿eh? Yo suelo gritar. Gritar, pues es importante tampoco gritar. Es, ¿sabes? Este de la audiencia es como yo. Porque hay que. Amigo ver, es o amiga. Así, eh, Es mejor gritar que hablar bajo. Qué buena está esa chica. Tú, tú hablas muy bien, moderaste, es que es la experta Es la experta que no, tenemos hay, aquí en Printline. Ha dicho otra cosa, yo creo pero bueno, no sé <risa> Bueno, pero, bueno seguimos Luego también el apretón de manos O sea, apretón es muy importante ¿vale? a, a la hora de despedirnos en la entrevista ¿Cómo nos despedimos del entrevistador? ¿Qué? O de la entrevistadora eh, Tenemos, si nos van a dar la mano Obviamente, pues darle la mano Y no darle la mano Y, y dos besos todo. ¿Dos besos se le si darían? Si nos van a dar dos besos entonces nosotros sí les damos dos besos pero no nos podemos adelantar y no le podemos dar dos besos si no, si acaso le damos la mano, besos nunca, ¿vale? Eh, y a la hora de darnos... Claro, nunca... con un beso en los labios ni se te no. ocurra, ni se te ocurra Nunca Besos nunca, por favor Que nos, nos despiden Que entonces no te cogen No, ponen una denuncia o algo una por, por acosadores bueno que a, a breve que tenemos que acabar la misión chicos pero tendremos muchas más acordaros de seguir y suscribiros al canal de PRIXLINE lo tenéis aquí abajo los que nos veis en youtube vale pero bueno tú haz las conclusiones Sara, perdóname que yo de vez en cuando pues nada, me meta. resumen que para que nos cojan una entrevista tenemos unas pautas, no, no hemos cenado todavía no, <tose> <a> tratar, <tose> <por eso. tose> tenemos que bueno principalmente hemos hablado de no perder el objetivo en la área de hablar ser organizados eh, ser adaptables y luego también cuidar mucho nuestro lenguaje no verbal eso quiere decir hablar más suaves hablar más como sara no como yo claro, que grito más que vigilemos tanto nuestra sonrisa nuestra mirada nuestros que postos, miremos al entrevistador pero no como unos psicópatas. Ahí está. y que también hagamos ademanes, que no seamos estáticos vale que no que... y que movamos las manos como nos decíais muy bien de la audiencia como hacen los políticos cuando nos de... explican explicar, ¿vale? Tampoco ser súper exagerado que parece que le vamos a dar un manotazo al defensor. Pero, pero apoyan, apoyan lo que hablamos. Y no invadir al espacio del entrevistador o entrevistadora, pero tampoco estar ahí en la silla ahí como unos miedosillos, algo claro, intermedio. Claro. Y sobre todo que seáis vosotros mismos. Y la sonrisa, o sea, la sonrisa no puede faltar. Sí, ante la duda sonreí Sí, porque si tenemos miedo, estamos nerviosos, la sonrisa siempre va a camuflar también un poquillo más. Y, y llevaros organizadas un poco las preguntas típicas yo insisto ahora últimamente en la de dónde te ves dentro de cinco años Pensad en eso, chicos sí. pues desde PRIXLINE nos despedimos tanto sara como luis una última pregunta de la audiencia así como mueven las manos yo muevo los pies para bailar me veo calvo <risa> Muy bien. No sé no entiendo estas preguntas de la audiencia pero bueno a lo <risa> mejor sara las entiende ahora me las explica que nada nos vemos el próximo en la próxima emisión Vale chicos, si quieres sí, añadir algo más, Sara. Pues nada más. Vale. Pues vamos a cortar ya la emisión. Dan pagas por ser calvo. No, no sé, no sé. Chao, Sara y Luis. Y muchas gracias, muchas gracias. Chao. Adiós, chicos. Un abrazote. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, mi amor. Chula. Ahora...